chicas y chicos ¿cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosy hoy quiero traerle este review sobre esta máquina la he publicado en mi instagram vayan a mi instagram para que la puedan ver he publicado esta máquina y muchas de ustedes me han preguntado para qué sirve cuál es su función y hoy vamos a hablarle un poco sobre esta máquina giratoria o thunder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 Y vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento de esta máquina giratoria. Más que una máquina, es una herramienta de trabajo. Ya, ya si, si estás dedicado al área de la resina o para decoración de vaso, tazas, miren qué belleza. Bien, Bien. miren, esta máquina giratoria aquí detrás tiene su motor. Y esto es una base que va a sostener todo este engranaje, como lo pueden ver aquí, para que tenga una función, la cual les voy a mostrar ahora. Bien, aquí tiene su dispositivo para prender la máquina. Vamos a prenderla. Ella va a comenzar a girar. Miren, si se están dando cuenta, es un giro lento no es no gira rápido porque al trabajar con la resina necesitamos que la resina cuando co comencemos a colocar la resina la resina no deje trabajar no ayude a trabajar ¿okay? entonces esto hace un giro lento vamos a ver que me estoy desenfocando bien miren he quitado el vaso para que ustedes puedan ver el movimiento que tiene la máquina, mire, la máquina giratoria es un es un giro lento, como les estaba como les estaba diciendo al principio. Es un motor que no se puede, o sea, no se puede forzar. Por ejemplo, cuando vayan a, a conectar o a poner un vaso, vamos a hacer esta prueba para que ustedes lo puedan ver yo primeramente antes de colocar cualquier vaso por ejemplo si van a poner este tipo de vaso vamos a trabajar un vaso cualquiera si la máquina tiene la más para poner el vaso tiene que estar la máquina apagada porque si no le hacen fuerza al motor y el motor se le puede dañar entonces apagamos la máquina de esta forma Bien, entonces para desconectar este tubo que está aquí, lo que tenemos es sostener esta parte que aquí viene el conector del motor para que no se le haga presión. No se le haga presión y lo que vamos a, da, a dar vuelta para retirarlo de esta forma, así. retiramos así de esta forma entonces aquí colocamos nuestro vaso otra vez lo sujetamos ven así no se le hace ningún tipo de fuerza ningún tipo ningún tipo de fuerza directamente al motor entonces aquí vamos otra vez ¿Ven? lo que estamos haciendo bien y aquí ya está nuestro vaso con ya nuestro vaso está listo para poder para poder girar ahora lo vamos a prender de nuevo ya que nuestro vaso está listo para poder trabajar con la resina ese es el giro que tiene que tener la máquina como le pueden ver ese es el giro es un giro como le estaba hablando, lento para que su resina pueda, pueda llegar a, a las partes adecuadas, ya que si tienes un, un giro muy rápido, la resina se, se puede dañar el trabajo. Bien, ahora este pequeño, esta pequeña función que está aquí, que está, vamos a ponerla aquí. Esto es un soporte o un descanso. ¿Para qué? Bueno, cuando mi vaso esté totalmente seco, va a ser, no va a servir tanto para aquí, para soporte, como para este, para este lado. Entonces, yo voy a retirar este. Si quiero trabajar con otro vaso, me sirve para dos funciones. Voy a apagar nuevamente mi máquina. Aquí, si mi vaso todavía está mojado de resina, no le podemos poner la mano porque si no lo vamos a dañar. Entonces vamos a retirar de esta forma, sin que el vaso se salga. Este vaso pesa un poco. Lo ponemos de esta forma aquí. Miramos y nos sirve de descanso para que la resina termine de secar. Y mientras, coloco este y sigo trabajando con otro vaso. Bien, yo espero, yo espero que esta pequeña explicación que tenemos aquí, miren aquí dónde está. Esta pequeña explicación que le hemos dado le, le ayude a todas las chicas. Tengo también de, de venta en el Rincón de Rosy para las chicas de República Dominicana. Tenemos una cierta cantidad de máquinas. Si, si ya te apasiona lo que es el mundo de la, de la decoración de tazas, de lo que viene siendo la resina. Bueno, pues aquí tenemos este tipo de máquina giratoria que te puede ayudar para hacer, para crear tus vasos, tu tumba o las tazas en resina. Bien, con esta explicación me despido. Bueno chicas y chicos, nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Espero que esta explicación sobre las máquinas giratorias te sea de utilidad y si estás... Por, por crear y avanzar un poco más en el área de la bisutería, creando nuevas piezas y nuevas formas, te invito a que trabajes con la resina y te invito también a que siga explorando tus conocimientos. Bueno, yo voy a apagar el motor. Recuerden, siempre apaguen su motor cuando vayan a, de a desconectar o vayan a quitar esto para que no le hagan fuerza al motor y su máquina sea un poco más duradera nos vemos pronto hasta la otra entrega de Rincón de Rosy y espero que este este review, este pequeño review te sirva bueno chicas y chicos nos vemos hasta la otra entrega de Rincón de Rosy no se olviden de suscribirte, regalarnos un like, activar la campanita de notificación y seguirnos en todas las redes como el Rincón de Rosy se le quiere bye a todas